Eso en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes 2 de septiembre del año 2019, tal cual nosotros anunciábamos al principio que en esta parte de la entrevista había y íbamos a contar con la presencia del licenciado Emanuel Trinidad Puello, quien es presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís, pero además es precandidato a la alcaldía. Eh, por San Francisco a nivel del PLD, con quien vamos nosotros a hablar decía hacerlo de Política a otro nivel como lo hacemos cada jueves con Ramón Antiguo, este lunes nos to toca hacerlo con Emanuel Trinidad, Emanuel saludos y bienvenido una vez más Buenos días Víctor, muy buenos días Sergio acontecimientos políticos cambiantes diarios, <risa> así es, así es y muy buenos días a todos los miles y miles de contentos que siguen a contacto diario Así es, Emanuel. Qué bueno que está eh, con nosotros. Emanuel viene prácticamente ya eh, de regreso, ¿verdad?, de esa reunión sorpresa que se llevó a cabo en la tardecita de ayer domingo, donde se hizo ya oficial, eh, donde el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pérez, pues desistió de sus aspiraciones. Verdad de ser precandidato en la próxima primaria del PLD eh, tomó la decisión de, de retirar su precandidatura Manuel estuvo presente en esa reunión el día de ayer que ya es oficial, ya todos los medios pues, hicieron eco. Manuel, ¿eh, ¿qué está pasando en el PLD que Reinaldo es el segundo en desistir de sus aspiraciones eh, en, en las primarias del próximo eh, 6 de octubre? Mira, La verdad es que creo que tanto la renuncia a las aspiraciones ...del compañero Carlos Marante Baré... ...quien es miembro del comité político... ...y un danielista confeso... ...y esta decisión del compañero Renato Pared Pérez... ...que también... ...ha sido un danielista... ...de larga data... ...porque realmente se ha violentado las reglas de juego... Eh, ...sin duda alguna... ...de que la población observa y mira... ...que este último ingrediente... ...de participar en el proceso interno de Gonzalo, tiene el apoyo de una parte importante del gobierno y eso trae como consecuencia que haya cierto nivel de inequidad. Entonces se rompe la regla de juego. Y yo creo que ha sido una posición correcta de que esos compañeros eh, se retiren de la contienda y expresen el disgusto que han hecho eh, hacia la decisión tomada. Ya con esta decisión del compañero Reinaldo que dice que se retira de sus aspiraciones, no menos cierto, de que va a ser eh, un levantamiento del principio que sintetiza la razón del PLD, que es de servir al partido para servir al pueblo. Él va a apoyar a los candidatos congresionales y municipales que lo han apoyado y que a partir del día 6 se va a integrar de lleno, con la decisión libérica que tome el partido. Yo creo que eso lo engrandece y que lo detrata del cuerpo entero de que es un PLDista auténtico. Que me honro en seguir porque yo abracé esta candidatura atendiendo a la observación que nos ha hecho o que nos hizo siempre el líder, mentor y guía de nuestro partido, Juan Bosch, que decía que no todos pueden ser presidentes, que había que prepararse, porque un médico, nos decía Juan Bo, en el ejercicio de su profesión podía cometer un error y poner al paciente en peligro. Un ingeniero podría en su ejercicio cometer un error y se derrumbar a un edificio y poner en peligro a varias personas. Pero que un presidente, si cometía un error, podría poner a todo un país en peligro. Y eso fue lo que nos motivó a seguir esta candidatura porque el compañero Reynaldo es un compañero que ha transitado todos los niveles en estos 44 años de militancia. Fue regidor, luego fue diputado y luego fue senador. Un senador que por más de ocho ocasiones ha sido presidente del Congreso eh, de la República. Entonces, esos elementos lo avalan a él de ser el potencial candidato en el enfrentamiento que se está viviendo hoy día de los dos grandes diledragos, que es el, que a veces el compañero Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina. Yo abogo todavía porque se realice una gran cumbre antes del día 6, y donde el compañero Danilo y el compañero Lionel y agrego ahora con el peso específico que tiene reinaldo Párez Pérez, de ser el secretario general del partido, y que ayer se expresó donde decenas de senadores que son líderes provinciales están, están identificados con su posición, debe producirse ese gran encuentro para que el PLD siga más allá del 20, dirigiendo los destinos de la nación. A eso apostamos porque si se produce un avasallamiento en este proceso interno de día 6, las heridas se pueden incrementar. Ahí, ven Manuel, uh -huh. esa actitud de Reinaldo Párez Pérez, que fue anunciada ayer de manera oficial, no alimenta las fricciones que es indudable existen dentro del PLD. Y la evidencia es una nueva correlación de fuerza, porque el compañero Reinaldo a decir que no está de acuerdo con esa forma avasallante, y que como consecuencia, y Barre, y que como consecuencia no se va a identificar con ese proyecto, eso te da a entender de que la situación puede ser eh, muy cambiante. Y por eso abogo por eso. Porque de resultarse en una primaria accidentada y que tenga un el elemento un tinte avasallador y que las decisiones sean el resultado de inducción por parte de los recursos que se podrían emplear, la parte perdedora no creo que tendrá en ánimo de apoyar situación de esa naturaleza. Y por eso entiendo que lo más saludable para la vida del partido es de esa gran cumbre que se debe producir entre esos tres líderes del partido y tres dirigentes que creo que en ellos tres se sintetiza lo que es el gran liderazgo del PLD. Bueno, la historia política del PLD y su formación como tal como partido eh, contraponen a, a la situación que está sucediendo ahora. Tú venir y, y por el recursos económicos abundantes, un, un, un, un candidato convertirse en líder, como que aunque el, tú sientas alguna simpatía por este, eh, en el seno del PLD no se ve bien entre los diri altos dirigentes que tú... No, en ningún lado, ya la política es eh, muy cambiante uh -huh. y muchos políticos están utilizando métodos viejos uh -huh. para una situación nueva. La misma situación de que los partidos realmente se han quedado sin árbitro y sin liderazgos realmente uh -huh. auténticos, sino que son coyunturales, te hace que la vida política sea gobernada por tres instancias. La Junta Central Electoral, el Tribunal Electoral, y hasta cierto punto lo que es el Tribunal Constitucional. Por eso hemos visto que ha ido cambiando la situación día a día por las decisiones que ha, que ha tomado el Tribunal Constitucional, y que faltan otras. Entonces, prácticamente, eh, la situación no era como antes, donde el liderazgo político imponía y cambiaba la regla de juego. Ahora hay una regla de juego que aunque no es la más ideal, porque fue aprobada la VAPOL y por eso esos vicios. Son más sí, abiertos. Esos vicios, son... sin embargo, eh, el elemento que tenemos una instancia gubernativa que sea el que haga la mesa de árbitro, eso contribuiría más a mejorar lo que es el que político. Pero eh, esperemos, esta va a ser una semana decisiva y los días por venir, la falta, pasa, falta 34 días día para el proceso internos el día 6 y que dependiendo cómo termine eh, esa primaria eh, se va a indicar lo que va a pasar tanto en febrero como en mayo si es que final de febrero es otro ingrediente que está en proceso la habilitación del compañero danilo medina que creo que es un ciudadano el único que no goza de esa prerrogativa. Y hay sectores que están planteando con la habilitación del presidente que creo que es factible. Sin embargo, ese, ese mismo elemento de ayer, de esa renuncia y de disgusto del compañero Reinaldo Pared, influye porque Reinaldo es presidente de la, de la Cámara, el, el conductor, porque Reinaldo ha sido coprotagonista de los acontecimientos más importantes que se han desarrollado en los últimos 20 años. Ha sido inclusive el que ha sido el que ha orquestado lo que han sido las últimas reformas que se han dado en el país y que era el que llevaba la voz cantante ahora también para la habilitación del presidente. Esperemos que va a pasar la situación eh, muy delicada, tal como decía Juan Bo, no se hace tanta oscura la noche que cuando va a amanecer. En Manuel hay dos acciones, right. dos acciones, que si el PLD sale airoso, bueno, pues yo entiendo eh, que siguen aumentando las posibilidades de que pueda retener el poder. Y la primera acción es, por ejemplo, esta semana que va a ser determinante, esa estrategia que, va a utilizar, o que van a utilizar los danilistas de elegir la figura o el líder que va a enfrentar a Leonel Fernández en las primarias. Yo digo, esa es la primera batalla, porque la segunda sería ya, la primaria como tal, entonces el enfrentamiento entre ese que va a enfrentar y Leonel Fernández. Eh, que entienden Manuel como cabeza, ¿verdad?, eh, eh, presidente del comité municipal, que ciertamente el PLD pueda salir airoso de la primera batalla que es en esta semana, no tengo entendido, que hay una serie de. de eh, exactamente. Ahora la escogencia. Eh, las que se va a aceptar, sí, porque es un sea? problema. Porque, por ejemplo, ahora hay que coger, quedan unos. Vamos a ver cuántos podrían quedar de aquí a la cuando es se utilice el método venga, de yo la Yo creo encuesta. que realmente en la, se llama la, decisión, la decisión que toma el presidente. Incluso hubo una reunión cuando el presidente eh, Danilo anunció a la nación eh, que no se iba a presentar a un nuevo periodo. Hubo una reunión de, de la OTAN, que es un organismo del Comité Político, que se reúne previamente, que lleva posiciones condensadas a la reunión del Comité Político, que la ha encabezado Reynaldo, Euclide Gutiérrez, entre otros dirigentes viejos. Y en esa reunión ampliada, el compañero Carlos Manente Varela dijo, mire presidente, escoge el candidato de ahora, que no es inconveniente, nosotros no vamos a tener ningún tipo de reparo usted tendrá las razones no tiene que en explicar y lo hace así y me ha sentido mejor porque eh, el otro ingrediente venía en la forma como se han hecho mientras los otros renuncian a su puesto a, la, a los diferentes ministerios el compañero gonzalo no renuncia y deja a su equipo ahí porque y hay todavía hay gente que dice es una lucha no, desigual hay gente que dice que el, que, el, que el que el ministerio está ahí que sí. si no pasa nada del 8, ya le no, están no, regresando no. a su despacho. Sí, sí, sí, no, el no, claro. 8, él sigue ahí. Sí, sí. Él, sí, sí. Él sigue ahí con su equipo, con, con la estructura, pero nada. Eh, vamos a esperar qué va a pasar. Yo creo que los liderazgos, hay una ventaja de que hay más de 7 mil compañeros que están corriendo por ser regidor, por ser diputado, por ser senador. Ya que hasta cierto punto lo que le interesa es su cartón. Porque el que está luchando por ser regidor el, el, pone en un segundo plano el, la situación el, que se va a dar. Mira, la, yo, Entonces, creo, yo lo dije la otra semana ahí. Por ejemplo, en el caso muy específico, mi concentración es su, al 6, su a ejemplo. trabajar. Pues yo aglutinar la mayor beneficia, cantidad de fuerzas. beneficia? ¿Qué tanto beneficia? ¿Y o perjudica a Emanuel que tiene sus aspiraciones fuertes al interno del PLD, yo para ser que, el yo candidato? Yo creo que beneficio ¿Eh? más porque perjudicará a Emanuel en la figura aquí no es Desde difícil. el principio yo he tenido, por ejemplo, la dame segura que es, um, está corriendo y ha, han echado públicamente que yo debo ser el candidato y se lo ha dicho a su gente el mismo compañero Temico tremontás juventas en eh, Causa Común. Y yo te diría a ti, el fuerte de mi simpatía está más al lado del sector de Lionel, aquí uh -huh. en San Francisco de Macorís, que el que tengo alrededor del compañero eh, Danilo Medina. Eso no significa que no tenga apoyo también. Uh -huh. Y yo soy el candidato del consenso del PLD aquí en San Francisco de Macorís por mi tradición política, por mi apego a que primero soy peledeísta sobre todo, y que siempre me ha caracterizado por mi independencia de pensar, eso yo no, ta, no soy lo pongo, en, no, no lo pongo en juego, y que mi tradición de trabajo, de identificación con el pueblo, ha hecho que la población que milita y que no milita, en los partidos políticos, hayan abrazado mi candidatura y ese es mi fuerte. No tengo inconveniente. mi función es ser el candidato eh, ahora en la primaria de día 6, después de que resulten todos los candidatos escogidos, incluyendo el presidencial, trabajar en la boleta más para hacer posible la retención aquí del ayuntamiento, volverlo a tenerlo de nuevamente, y que los candidatos, tanto a senador como a diputado, Tratar de que la candidatura síndico, que la candidatura sombrilla en la provincia de Duarte. Por el nivel de importancia que tiene, aquí concentramos ese más del 60% de los electores. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el ayuntamiento de mayor densidad poblacional, como consecuencia más importante, eso hace de que se gire alrededor de eso. Y mi visión va a ser es trabajar con todo los candidatos que han sido escogidos por la base del partido y por el pueblo para hacer de una candidatura ganadora trabajar día y noche por el candidato presidencial que se coja y que trata de que aquí en San Francisco de Macorís las heridas sean los menos posibles. Bueno, Manuel, nosotros agradecidos de que usted haya aceptado esta uh -huh. invitación y también contento de que... Debo decirte que eh, no fui a Santo Domingo para uh -huh. atender no, claro, claro. este llamado tuyo, Toda, que siempre lo hace sentir. Aún más agradecido siempre por su gentileza, de cada vez que tocamos eh, la puerta de que necesitamos no la, político su, presencia, que huye, su presencia aquí en este espacio. Miserranea. Porque usted es parte de Contacto Diario. Este de Gracias. De verdad, Gracias de verdad, Manuel, Gracias por estar con nosotros y siempre estar dispuesto a estar ahí cuando le tocamos sus puertas así que gracias por estar con nosotros y seguirle deseando todo el éxito sobre todo en esta parte en este trabajo ya lo interno del PLD por ser el candidato del PLD y ser ya el síndico eh, de San Francisco de Macorís gracias por estar con nosotros bueno. y a ustedes mantengan la sintonía porque al regreso venimos ya a presentar los principales titulares que traen los medios de comunicación